la gestión anterior habíamos comenzado muchos proyectos, de los cuales algunos estaban culminados y otros todavía en camino. Continuaremos desarrollando en el área académica las carreras nuevas que empezaron el año pasado, que fueron dos y otra que próximamente estaría para acreditarse o para habilitarse, que sería la, la carrera de veterinaria, en la cual tenemos muchas expectativas. También trabajaremos en, en la línea de investigación y de extensión con un montón de proyectos que, ya, que están en camino, e investigadores de CONICET que están por ingresar a nuestra facultad como lugar de trabajo también está el área a distancia, que es un área que se está desarrollando muchísimo. Si vienes a distancia, también tienes eh, instancias presenciales. Y a distancia hay un número muy importante de estudiantes. Estamos también próximos a aprobar un doctorado, el primer doctorado que vamos a tener. Esta gestión es como que continuará. Con, con los proyectos que todavía no se han concretado y que hay que concretar, pero en esas líneas, en la línea académica, en la línea de investigación, en la línea de posgrado. Bueno, y el desafío más grande es terminar la obra del edificio nuevo y poder mudarnos, si Dios quiere, el año que viene.